Ahí está el periódico El Caribe, pues trae su, una de sus noticias. La Universidad del Caribe, Unicaribe, informó que la eh, que estudiante que fue herida de un disparo en la cabeza el pasado domingo en la cercanía de la alta casa de estudio se encuentra estable en el Hospital de la Policía Nacional. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. El trabajador no tendrá beneficio por reforma de ley. Vale. Eso dice Arismendi Díaz Santana eh, con respecto a esta reforma esta que se le hizo a la, pues, a, a la ley y sobre todo en la parte eh, del, del, del trabajo. De sí. <risa> eh, no, porque todos los, los ajustes y los arreglos es para, para, para, para, es para perjudicar. Claro, no, pero venga acá. Desde, es que la gran mayoría de esos sindicalistas que se, se reúnen con, con, los, con los empresarios el que yo que reuniones tripartitos ese es un ese es un negocio que tienen esa misma gente ahí sí, que ellos mismos se, no, todavía no han encontrado nada que hacer con el pobre trabajador sí, mira ese ese titular mira esa acción que hay que resaltarla. Dice 38 buzos rescatados rescatado del vertedero de Rafael. Hoy son universitarios. Qué bueno. Qué, bueno. Qué interesante rescatar esos jovencitos, esos niños, muchos de niños que se dedican a la a, a, a a bucear en entre la basura, basura y el estiércol. Y eso, buscando, sí. buscando plásticos y eso. Pues fueron rescatados 38 y hoy son univers... se puede celebrar que hoy son universitarios. Eso es, eso es, es una bueno. acción digna de elogiar pero no, bueno. no pero no es titular increíble así es. Así, es, así es increíble pero no es titular Costa Rica Colombia Brasil rechazan evacuar estudiantes dominicanos en Guant es, eh, es, es lo que comentamos ayer señor por ahí otra situación porque han evacuado otros que están en la misma condición Hay una situación ya de que la gestiones tienen que hacer las nuestras autoridades en pro de que se logre, porque hay otros eh, eh, que se han... Si han ya sido han salido de la Incluso cuarentena. Brasil No, Brasil eh, se dice, verdad se comenta, que otros que estaban eh, eh, en China, eh, por un asunto de ideología y de relaciones entre un país y otro, ellos optaron por traer, creo que son polacos mm. los que sacaron de China y se lo llevaron. Ellos justificaron que no cabían, por ejemplo, en el avión, eh, pues son dos que, mm. que puede ser correcto, pero se han hecho muchos comentarios, sobre todo Brasil y una serie de países que han estado haciendo esas gestiones para traer sus ciudadanos. Es que a abandonar, a sus si país. ya está fuera de la cuarentena pero, pueden ver, no, traer. Entonces, eso es no. que, porque eso bueno, ya es un asunto, digo yo que es de nuestras autoridades sí, que debe haciendo, haciendo pero yo creo que ya la, los, los para, dominicanos para, para ya pasaron lograr, la cuarentena están en, están en eso no, pues, están buscando claro, un avión para sí, eso claro entonces fíjate, porque tampoco si nos van a buscar Señora, miren lo que pasa estamos a, a casi un día y pico de un avión verdad no es que una gente tú vas a agarrar una gente que sale de cuarentena y tú lo vas a montar con 200 y pico de pasajeros que no sean, no, no. hay que, arre... que buscar en un avión no, para ir a buscarlo. Es, que, es que los que han traído han ido a eso, no sí. es que han ido con los a, buscarlo. Claro, a buscarlo. Entonces, avión. Eso, que yo digo que nosotros decíamos ayer, Entonces, bueno, lo que tú será era correcto. Eh, no es verdad que ni China ni ningún país se va a arriesgar, sí. pero la gestión hay que hacerla. O sea, esa, esa incertidumbre y esa agonía esa angustia, perdón, que están viviendo los soldados. Lo que pasa es que esta gente padres, tenía su, su avión, fueron a buscar a su gente y ellos nos dijeron, no, pero espérate, nosotros vamos a traer los dominicanos. Porque otros países, lo que pasa es que otros, por ejemplo, en el caso ah, de Brasil, que es que ha ido, ha con, ido buscando, con más buscando, frecuencia, por... de otros países se han valido de Brasil para hacer esa gestión. Exactamente, exactamente. Ahora, digo yo, ¿hasta qué punto? No estoy cuestionando nuestras autoridades, Ahora, ¿hasta qué punto hemos hecho nosotros como país, como autoridades, esa gestión para lograr que esos cinco estudiantes eh, se puedan sacar mm -hmm. de China? Hay que ver hasta qué punto lo hemos hecho. Ayer yo vi a, a las declaraciones que dio un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores donde decía que sí que estamos haciendo las gestiones y ya que se han hecho contacto sobre todo con Brasil para ver si, si son traídos al país. Claro que es agotando todo el procedimiento. Bueno. Ojalá y que se pueda lograr. Precio de la vivienda podría subir por alza en el cemento y la varilla. Eso es, eso es normal, se construye con varilla y cemento, claro. sube qué va a pasar. Y saber decirle a la, a la economía eso, dominicana, que, que inteligente, decirle que, a la economía dominicana que cuidadito con eso, porque si en los tres renglones que hemos crecido, la construcción ocupa el tercer lugar. Más a crecer ¿Eh? el precio, sí, el precio. Entonces, que si aumenta el precio, decae el ¿Qué, negocio. Qué inteligente ese titular. Sí. Precios de las viviendas podrían subir por alza de, en el cemento y varilla. Dígese. ¿Qué es lo que va a subir? Eso es como decirse: la alza la medicina aumenta un 15%, habrá más muertos. Claro, claro. Pues mientras menos acceso tú tienes a la medicina, más probabilidad tienes de, de irte primero. Sí. Pero así mismo, eso se le dificulta a sí. quienes no tienen todavía su vivienda, la oportunidad de tenerse se aleja que más. El, el Estado debe darse de, cuenta, que, hay que cuidado con eso porque no puede hacer que, decre, que de que hacer de crecer un reloj. La reglón. construcción, uh, debe ir mejor la aumentando. La y el turismo en este país son, las son claves los sectores plástica. que hay que eh, protegerlos, son ah, niñitas. No. Sí, así es. así, ah, hay que protegerlos. Eso, no, eso Hay un titular señor, que yo no lo alcanzo a ver porque Sabes, Ni se, yo tampoco. Es lo del Tribunal Superior Electoral. Sí, pero ya eh, eh, hoy sí. será reconocido sí. eh, el, sí, sí. El, el, el, el ascenso. Se van a, a... Conocer. Se van a, conocer. Se van a conocer. Ahora sí. vamos a ver si va, va, va el presidente va a No, porque el presidente no tiene que ir pero para si allá. Es que un representante, ¿verdad? El presidente no tiene que ir para allá. Sí, ellos, que ellos quieren que vaya, sí. pero sí. eso es disparate. 1.800 voluntarios de, de participación de ciudadana vigilarán los comicios y documentarán los derechos. Ese es otro titular que yo. No le no le veo sentido. Que participación ciudadana vigilará. Pero él siempre ha vigilado. Lo que tienen que vigilar son los. que lo participación que... ciudadana vigilará. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen la Junta? La, los, la Policía Electoral. Exacto es lo que te estoy diciendo. Que la ponen a disposición de la Junta como institución lo que, tienen, como organismo. Lo que Mira, la, la participación ciudadana ha, ha vigilado y ha hecho sus recomendaciones antes y después de las elecciones toda la vida. Pero, pero lo que tienen que hacer, lo que tienen la ley en sus manos, las que pueden hacer eso, son, es la Junta Central Electoral que tiene que ponerse para eso. O no vigilancia, eso es de llevar. Sí, se, pare, se parece. ¿Eh? Lo único que depende del sueldo. Es diferente. Sí, sí, sí. <risa> Todo saldrá bien, dice la Junta Central Electoral. Asegura que el voto para las municipales está blindado. Sí, dice que, que es el Julio César Castaño que es el presidente de la, de la, de la Junta y como decíamos ahorita, hay que confiar hay que creer claro. porque se ha hecho un trabajo un trabajo mancomunado, coordinado con los actores principales que son los partidos políticos entonces no hay razón para que dudar así que vamos a confiar a la Junta de que todo va a salir bien eh, eso son lo Cancillería que tienen, y DAT gestionan traer cinco hacer, estudiantes de China ¿por al país porque uno es el que, el que, el que le van a dar la... la, la... Que la canciller va a decir, sí, ya ellos pueden irse. Y el otro que va a buscar el avión. Sí. <risa> ya, no, no, no, hay, no hay que preguntar. el amigo tuyo, sí? Ah, ese, sí, sí. Se ha comido pal de sancocho en mi casa, eh, Donald. Sí. Donald Trump eh, prevé que el coronavirus se vaya en abril con la llegada del calor. Yo no, no dije eso porque luce como... Cierto político dominicano, y varias cosas. Esto es como el ministro de, de salud pública. Ese, no sí. Que si cada quien mataba... Eso es que, exactamente, pero si yo... yo pa, pa, El domingo tuve o sea, una... Tú te troncón, no, no, caso, no, no, yo estuve claro. bueno, hablando sobre eso. Y yo dije, no, ya en abril seguro ya todo esto ha bajado. Sí, pero en abril todo ha bajado porque se ha se abusado. Ha claro, la, la solución, eh, claro. Una lo que una ha hecho Juan, señores, no lo hace en ningún país. Y lo hace China. China ha mermado su economía con el simple hecho de que no entra ni nada sale de ahí. Pero. pero con, su, con su responsabilidad. Esas declaraciones, digo yo, esas declaraciones de Trump me parece me parecen al, a tu colega, Ministerio de Salud Pública, sí. ministro, que dijo que si cada quien sí. mataba un mosquito. Se acaba el dengue. Que dejen que llegue el calor no para que se vaya el No, el, no es el, por el calor, es por otra cosa. Digo yo, que, que dejen que, se vaya el, que, que llegue el calor para que se vaya el coronavirus. Sí. Que se van ahí todos un no, turno. no, Estados Unidos confirma que 109 de sus militares sufrieron lesión cerebral traumática tras el ataque de Irán contra su base en Irak. Rara. El Congreso Salvadoreño suspende sesión en medio de polémica con el gobierno. Eso fue señores, el presidente mire, que en serio que irrumpió en el Senado. Ukele, eh, con, el, con el objetivo de, porque le, le, no le aprobaron eh, un préstamo que había. y mire, mire yo lo que le voy a decir. Enviado al Senado. Este muchacho, un muchacho porque es un presidente muy joven. Se elige, se elige con toda la, la aprobación de la prácticamente de la sociedad. Sin embargo, ya probó la miel de poder, del poder y sabe cómo se usa, para qué se usa y, y, y qué se debe hacer con él. Oye, de manera arbitraria, claro está. Es increíble a menos de un año, dos, un, va a ser un, un año y algo de ser presidente y ya llegar, el presidente Llegar al Congreso del país, miren con quién. Utilizar los militares a un Congreso sin necesidad. Eso te habla de dictadura, eso te habla de, de eh, hasta golpe de Estado, ¿Mm? del mismo. Así es que nosotros como país debemos seguir... Eh, es un peligro ha, para haciendo, la democracia ese país, un aporte, peligro. Haciendo nuestro aporte, porque afortunadamente todavía nosotros eh, no hemos llegado a una nosotros, situación como esa, ni tampoco Nosotros, vamos a llegar, nosotros seguimos porque, siendo una nación democrática. Claro, y bendecida. Por Dios. Los políticos la dañan, los políticos la arreglan. Vamos a buscar políticos buenos. Un...